Bien, Impulsando Pymes eh, 2013 es la segunda edición. Esto nace hace más de año y medio y es un movimiento: es un movimiento de la sociedad civil, de empresas y entidades públicas y privadas, con idea de ayudar al tejido empresarial español. En Bilbao vamos a hablar de, como en otras 11 ciudades, de cuatro ejes fundamentales que son las necesidades que tiene la PyME española que es financiación, eh, tenemos la suerte de contar con la Empresa Nacional de Innovación, con Enisa, que tiene 125 millones para apoyar a los proyectos innovadores de las pymes españolas. Se va a hablar de internalización, se va a hablar de ahorro y eficiencia energética y se va a hablar de innovación como aspecto absolutamente transversal a cualquier pyme porque la idea es, el mensaje es reinventate, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Okay. Porque está claro que la situación de crisis nos ha hecho replantearnos todo y lo que es evidente es que de verdad no podemos seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces nos tenemos que plantear que tenemos que abrir nuevos mercados, que tenemos que digitalizarnos, que tenemos que estudiar nuevas estrategias de comunicación, de marketing, comerciales... Pero sin lugar a duda tenemos que fijarnos en lo que estábamos haciendo bien, pero cambiar muchas de las cosas que tenemos que transformar. Además este año el evento cuenta con importantes novedades como el premio y aparte de eso que hay otro tipo de novedades. Sí, este año queremos premiar a, las, eh, a la PyME más innovadora de España, se entregará en, mayo, eh, perdón, en junio en Madrid y a 11 iniciativas de 11 pymes de las diferentes provincias donde vamos a estar porque queremos reconocer y darle visibilidad a todos estos emprendedores y empresarios que en esta situación de reto están consiguiendo crear y romper modelos antiguos y transformar su negocio. ¿Por qué deberían abrir las pymes a Bueno, yo creo que que deben invertir solamente dos horas de su tiempo, el evento, el encuentro es absolutamente gratuito, básicamente en esas dos horas que va a recibir, va a recibir eh, ideas y beneficios. En diez microconferencias de, de, de diez ponentes eh, van a tras, transmitir todo aquello que nos puede ayudar a mejorar nuestro ratio y eficiencia de nuestro negocio, va a recibir beneficios. Y va a tener eh, un contacto con empresarios de, de, de su zona, vamos a tener un café network y, y, y va a aperturar o clausurar el alcalde o el presidente de la cámara de, de su provincia. Creo que merece la pena y, y sin lugar a duda es un encuentro que no podemos dejar de asistir.